Decenas de películas en Hollywood han sido señaladas como malditas, terribles coincidencias y sucesos horribles que se han llevado a la vida de actores y demás personas involucradas en la producción, llámese el caso de filmes como la trilogía Poltergeist, el bebé de Rosemary, el cuervo y la profecía, solo por mencionar algunos. Y tal parece que estos extraños sucesos en la industria cinematográfica aún no terminan. Quédate para saber por qué. El coproductor de la cinta Ross, Alec Baldwin, quien también es el protagonista de la misma, el jueves pasado se encontraba junto con su equipo, grabando escenas para la cinta, película que se trata de cómo un individuo se encuentra en un gran problema cuando por error acaba con la vida de otra persona, siendo esto parte de la trama principal el caso es que, durante el rodaje, y pareciese que de forma irónica, aquel drama se vuelve realidad, Alec interpreta a Ross, quien su nieto menor de edad es condenado a prisión por una muerte accidental, en una cinta de vaqueros ambientada en el siglo XIX, ahora, los hechos durante el rodaje son los siguientes, en una de las que debieron ser de las escenas épicas el actor dispara hacia la pantalla lo que en su realización en producción debía disparar hacia la cámara obviamente es como debe de realizarse lo trágico fue que el armero es decir el encargado de preparar el arma de utilería para la escena falló en lugar de poner un cartucho de salva el arma estaba cargada con una bala real Alec disparó como lo indicaba el guión, llevándose accidentalmente la vida de su compañera quien estaba tras la cámara filmando la oxisa de 42 años quien era llamada Halina Hutchins, y de paso también hirió al director Joel Sousa de 48 años quien ahora se encuentra estable perturbador ¿no lo crees? ahora coméntanos ¿qué crees tú que pasó un accidente responsabilidad de Alec Baldwin responsabilidad de parte del equipo de su producción un delito horrible o tal vez se trata de una película maldita más en Hollywood te recuerdo que tú tienes la última palabra